Chicos, ¿qué tal amigos de RRS? Bueno pues ya estamos aquí en otra en otra ronda más de esta Funny Cup con los GT3 y los DTM del 21. En esta ocasión tenemos para finalizar Red Bull Ring, ¿vale? El circuito de, de el GP eh, nada pues hoy es la ronda 5 y nada, el calendario los resultados están por aquí, los resultados generales de todas las rondas. Y tenemos a Boti Fuerte liderando el campeonato. Detrás a Ezequiel terminando. Roberto Gil. Jorge Hernández. Moisés Cantón. Bueno, estáis los, los cinco primeros. Raúl Racoyote. Chefo Durán. Servidor. Fran, eh, Kevin Fernández. Y Juan Bautista. Bueno, pues la idea básicamente es pasárselo bien. Ya sabéis que son. Está al por dos. Tanto el Fuel como el de, de neumáticos Y. Y dos carreras de 20 y 30 minutos, ¿vale? Aquí tenéis toda la info. Y, y nada, vámonos allá al server que queda poquito de. Queda poquito de práctica, sesión de práctica. Sí. Tenemos por aquí también el chat de voz a Diurka y a Roberto Gil. Diurka creo, Hola, que, buenas está... Tardes. Diurka creo que está haciendo de comer. No sé si estará en algún arranque o haciendo de cenar. <risa> o cenando, no sé. Y bueno, yo había marcado un 29 de seno, pero, pero nada, Boti ya ha superado mi tiempo. Básicamente voy con 5 de ala y poco más. Poco más he tocado. A ver, a ver los 80 litros que me pide en la primera carrera. He ajustado las presiones para que en carrera con el neumático caliente esté a 180. 5 de ala y bueno un poquito la barra antihuerco las presiones el tc como siempre al 30% y el diferencia un poquito también se lo he bajado al 60 al final toca de todo nada pero cuatro cosillas no no no no no no se lo toca yo mucho bueno vamos a practicar salida y de momento lo que estoy viendo que no hay mucha gente que está está cerca de los tiempos, o sea que, que la, la de clasificación el la haremos como siempre con verde, fríos, de carrera, neumáticos con buena temperatura, bandera amarilla, bandera azul, déjalo pasar, que se no es, bandera, verde. bandera verde, no es no una gran diferencia, tampoco es que te dé un segundo más, un segundo menos, el llevar el combustible a tope o llevarlo vacío para cual Sí que es verdad que el coche es más nervioso cuando es más es más está más ligero y. y más está un poco más estable, ¿no? Cuando va más cargado. A lo mejor medio segundo por vuelta. Bueno, sí, sí. Puedes frenar mejor un poco y, Sobre todo yo creo que se nota a la hora de frenar. Bueno, pues un minutito de.. Un minutito 40 De. De práctica, oye, eh, Roberto, rey se, se ha actualizado, pero yo no he actualizado el server. Igual el, el, el programa de eso, de server no necesita actualizarse. ¿Sabes? Vale, vale, vale. Eh, te estoy enfocando, saluda, saca la mano por la ventanilla, Roberto. Hola. Ponme musiquita buena de la que me gusta a mí. Ya, estaba guay cuando lo hací. Sí. Hostia, terminando en siete puertas ya ha marcado un 29-2. Moisés Cantón, David García, Roberto Gil, Raúl Racoyote, Kevin Fernández, Bautista, Chefo Durán que seguramente mejorará ese tiempo también. Rob Rob, Santi Martínez y Jorge Hernández. Hostia, David García fue el que la lió la semana pasada en la segunda carrera de y en la salida. Venía detrás mía, se puso en paralelo y, y claro, en la frenada dice que perdió ahora el punto de referencia y, y la lió un poco parda. A mí quiero recordar que en Zolder me hizo un Daipom y estuve... Reclamarlo y al final, bueno, por tiempo no pude reclamarlo, pero bueno, siempre te queda la duda de si está en paralelo o no está en paralelo. Al final, tenéis que tener una cosa clara: que si no estáis en paralelo, por lo menos las carreras de revisión si no estáis en paralelo en el momento de frenada, no lanzáis el coche, no tenéis derecho a trazada, puede trazar como quiera el delante. Ahora, una vez que estáis en paralelo en el momento de frenada. Ya cada uno hay que respetarse su, su trazado. La primera curva de Zolder me hizo pequeño daipons. Bueno, vamos, Lío. Suerte, gente. Diorca, estás por ahí. Diorca está a tiempo de salirse del arranque y, y meterse en la carrera. Venga, vamos, Lío. esa jodía, ¿eh? esa esa última curva bastante jodida. Bueno, tengo ya en el radar a Botti y a Williams. Pues sí dice Domenico perupato ¿qué tal muerto tiempo bueno Alessandro Botti 0.2 0.1 manteniendo la distancia con con el piloto italiano que lleva el Ferrari. Está quitando todos los sectores morados. Ya está 0 con uno vamos a marcar exactamente el mismo tiempo. Yo creo que él lo va a mejorar. Sí, lo va a mejorar. pero ha marcado Alessandro Botti piloto del Team Balas el primer sector lo has hecho rápido bueno yo creo que no voy a mejorar ya el tiempo ahí tengo ahí a mi escudero justo detrás <risa> Seguro, seguramente me vendrá mejorando los tiempos el mariquita no, 29 atrás está bien en, en sesión de práctica de bajar 29 de cero pero Bueno, no sé si voy a tener yo otro intento. Uy. 3-4. Eres rápido en el primer sector. En el segundo sector pierdes dos décimas de tu... Madre mía, venga, todo el mundo. ¿Quién es el escudero ahora? Joder. Qué marihuana. Oye, yo me salgo del disco, esto no es una mierda. Esto es es puta mierda. Qué guapo, qué guapo, qué guapo. Pues he mejorado bastante en el último sector pero claro no me ha valido la vuelta te digo una cosa Dime. tú sabes que voy con el, con el control de tracción entre el 0 y el 20 sí okay. sí sí esto lo voy a hacer a terminando digo tomar por culo y está entrenando lo ellos sí sabes es más jodido pero si la pillas el truco... Sí, pues... yo, yo tengo un poco de tacto y lo llevo entre el 20 y el 30, pero ya más... Bajo, no, no, no, a cero lo tengo en algún trozo, ¿eh? No. Ah, vale, que ¿Sabes? vas cambiándolo. Sí, sí, un poquito. Pero que, que lo veía el cabrón lo hace, pero es que hace, lo hace tres o cuatro veces por vuelta, ¿eh? O sea, es muy fuerte. Mío, claro, si lo tienes cómodo... Lo podéis cambiando. Eso es... Voy a ver la gasolina que... Ahora Eso iba a ver yo. A mí me pide 75 litros, pero yo le voy a echar 80. Sí, yo creo que era 70. Sí. Pero en el control de tracción hay que tener cuidado, sobre todo si lo llevas bajo pues los pianos se nota bastante en las curvas cerradas que tienes que traccionar fuerte, sí, sí. Pero lo que problema es que, como no esté muy recto el volante, te vas a tomar por sí, sí, no, eso está claro. eso tiene Aprendes también a frenar mejor y a enderezar el coche, sabes qué te digo, a direccionar sí, el coche sí, frenando sí, 75,5, sí, eso es, y a prepararte más, mejor la salida que la entrada en curva. A ver, yo tengo que aprender ya. Yo yo estoy saliendo con el embrague. Si no es que embrague. ¿Y cómo sale? Pues apretando a saco. Salida libre, a fondo. Apretando, atento. Frenos fríos, ve con cuidado. Bandera verde, vista libre. Yo voy a practicar la salida. Yo también bandera amarilla Esto la primera curva dos minutos. espero que no haya ninguna cafrada y es que como salgo como el culo con el güey. pues siempre se me pone alguien paralelo me ganan posición sector 1 con bandera verde digo yo aquí mejor tiempo de vuelta 28 4 tío estos tiempos 28 4 dijo puta yo 28 9 Sí, sí puede ser de rackets. claro esto tiene que ser del arranque del año pasado de alguna actualización ¿no? antes de no me cuesta mucho adelantarte a cualquiera ¿eh? Y, y casi cualquier gente... O sea, todos... Si no ese es complicado, sector, eh. complicado. Si no falla el de delante, que justamente... El problema es que sabes que estamos... ¿Qué problema estamos teniendo aquí? Que los que hay que alertar son muy buenos. <risa> no, que bandera estamos... Bandera claro, que estamos todos en la misma... Eh, ese en ese en es un problema real. Claro, que es más complicado porque somos... O sea, somos... los que estamos... Coincide que estamos en la misma... No sabemos quién puede tener. Se hace más complicado todavía. Y encima que no falla nada tío está rápido no, pero es que no falla entonces, estás igual el otro día para la batista yo me la mim de las valento lento pero que si no falla no le puedes meter el coche casi ninguna te intentas meter el coche pero no puedes ya. oye yo me había salido del Discord o sea además se te quiero matar también yo también venga suerte venga tío Bueno, vamos al el cuarto El cuarto salgo, ¿no? Bueno, está bien, no está mal. Esperamos que no la cague. Mientras no la cagamos y nos pasemos bien. La ronda 2 la hicimos como el culo y la ronda 3 también con muchos incidentes, tío. No La ronda 2 fue caótica. Bueno, configuración del coche. 80 litros con dos huevos. Y luego lo podemos meter hasta 120. Vale. 80 litros, venga. Eh, ahí vamos. Ahora cómo salimos. Bueno, importante. Salida, concentrarse en una patina demasiado, van a perder muchas posiciones, se nos pondrá alguien paralelo seguramente, vamos por el interior. No la trazada que más me gusta, pero bueno. 20 minutos. Vamos, tío, a hacerlo bien. Verde, bandera verde. No sé si ha sido con Chefo. Visus 0-0. Hombre Jesús. Buenas, Fral. ¿Qué dices tío? Aquí estamos en Red Bull. ¿Cómo va eso? En la Fanny Cup, en ronda 5 ya y aquí en Red Bull con los con los GT3 y los DTM del 21. Están bastante divertidos y ahora mismo tengo delante. Roberto Gil que va muy bien va con el mismo coche que yo y Botti ya salió primero Ezequiel liderando digo Ezequiel acechando ahí a Botti no me puedo despistar tampoco que traigo a Chefo bastante rápido con el Audi y nada de momento buena salida Hemos perdido posición, creo que sí. No, bueno, estaríamos cuarto. Y ahí pillando todo el rebufo de Roberto, así si podemos meterle el coche. LISUS cero dice Justo el domingo, fin de pasado, me tocó correr en esta pista mismos coches, un desastre, jaja. <risa> Disus 00. cero Dice. Mira, ahí parece que voy. Cinco o seis troncos. ¿Me ha contado incidente? No. Bueno, bueno primer intento y fallido. Sí, hay que tener cuidado. Yo ahora estoy en modo ataque, a ver si puedo coger a, a Roberto. Por detrás está Chefa, un segundo, ¿Me puedo, no me puedo despistar tampoco mucho. Boti y Ezequiel también están en... Alessandro Botti y Ezequiel terminando también están en batalla. Y sus 0-0. A ah, Roberto está rodando sí. muy bien. De momento si vamos a no ¿Sabes los cómo se inestabilizaba el coche y frenada a una locura? <ríe> sustero cero dice bueno Fran tengo que salir te dejo buena suerte un abrazo Venga Jesús es que estoy concentrado tío <coughs> se apoya un poco en mí e -bot y Boti yo creo que no ha sido nada Nada, pero estamos estamos eh, con buenos tiempos. Chefo está ahí detrás también. No nos podemos despistar. Vamos Posición a un punto. Estás conduciendo muy bien. Con todo el rebufo de boti. Qué piñazos ha llevado el Roberto, tío. Bueno, me ha dado a ver por detrás, pero es que, claro, estamos aquí y no podemos. Esa curva para el exterior es muy difícil Bueno, carrera, joder, bastante complicada, eh Pequeño fallo y adelantamiento de Roberto. Estamos a Boti. Buena, buena batalla que estamos teniendo, ¿eh? espectacular. El sector 2 ya tiene bandera verde. así si no le podía, Si pudiéramos no perder el rebufo sería estupendo. se ha quedado, yo también me estoy quedando con respecto a Boti, estamos estamos distanciándonos todos un poco parece que Chef ha tenido algún incidente, yo creo que cuando ha hablado antes que Chef era chef Tenemos la mejor puerta, 29.8. Tenemos margen de mejora todavía. Se hace que tampoco es que vaya excesivamente rápido, pero va sin cometer ningún fallo. Que de lo que se trata. Bueno, 11 minutos todavía. Sí, ahí vamos a mejorar nuestro tiempo de vuelta y, y a ver qué tal. Mira, mejor tiempo de vuelta. guay wow, ahí casi se nos va, ¿eh? va perfecto y ese que igual van sin cometer un fallo, rodando muy bien, en muy buenos tiempos venga Roberto, que te has quedado ahí atrás Klaus Vamos, vamos, vamos. muy complicado ¿eh? yo creo que vienen esta gente sin entrenar o algo porque no, no me explico yo que esté aquí rodando con un bote y con el estilo terminando no. ya, ya me ha dado dos calambrazos al coche Claus tengo que tener cuidado pero... te veo más apretado que los tornillos de ya el el... No, no, hay... la Cuidado, tío se te va de atrás y, y las palmas al roberto ahora lo tenemos un poco tenemos bastante distancia con respecto a él bueno, ahí con Martín. el piano Uf. Calambrazo. Está teniendo problemas ¿eh? con los neumáticos, no sé con qué, pero está teniendo muchos problemas. Klaus Martini dice: el italiano le va a partir a muñeca el Ferrari. te digo no, va muy bien tío. No, no hay manera de de adelantarlo guay se ha ido un poco más límites es que es que va perfecto ese que es Así si arriesgo al final es contraproducente. Mierda, se me ha ido el coche, tío. Me he puesto yo también nervioso. Es muy difícil, eh. Adelantar a boti es muy difícil. Pues bueno, la primera curva me la estoy jugando en, en cada vuelta. Y el caso es que me veo con ritmo, tío. Bueno, vaya patinada mejorando tiempo ¿eh? se me va en esta curva yo creo que la hago un poco mejor que Boti siempre me pego A ver si pudiera distanciarme un poquito de Boti y Martín. acercarme a la que. Uff, no sé lo que me ha costado, tío. De hecho, todavía lo tengo ahí pegado. Y no me quiero, no me quiero confiar porque ahí se ha pasado de frenada, pero bueno, no ha perdido tiempo. ¿eh? Ya no lo estoy cogiendo el rebufo, ¿eh? Venga, ahí parece que me acerca un poco. Y la distancia de bote. Antes de nada, quedan puerta. dos puertas. Posición 2. Joder, por coincidente. carreras súper divertidas ¿eh? aquí primer nivel lo normal aquí luchar por la carrera bueno lo importante ahora es no cometer ningún fallo que tengo dos rebufo me está beneficiando bastante esto finaliza en dos minutos ahí si me mantengo así yo creo que Botti no, no va a descansar ¿Eh? dos puertas A ver, el Marlaren, cómo corre. y oh, hay Boti detrás, eh. Alessandro Boti justo detrás. hay que despistarse lo más mínimo. ...tenso que una cometa en el café. Uf, vaya, vaya. Fui, Botti, detrás, eh. Cuidado que... ...que viene Botti. Buah, qué mal. Atento, queda muy poco con combustible. Ahora sí. Que va, que va, no, no tengo el rebufo. O sea, tengo el rebufo, pero no no me llega. Incidentes en el primer sector. Bandera amarilla. No, no lo veo yo en qué, en qué curva puedo primer sector intentar. Es que no tengo el paralelo, tío. Buah, wow, vaya, vaya contra la planteada que tenía que hacer. Ahí. Bandera amarilla en el sector 2. los de locos. voy vaya carrerón. <ríe> Uah, carrerón, ¿eh? Pero carrerón. No me había yo ahí adelantando a Alessandro eso esa que no ha, no ha llegado sin entrenar, está claro. Bueno, siempre lo decimos, ¿no? Que, que no todos los pilotos son rápidos en todas las pistas con todos los coches. Hay pilotos que son por gusto, les gusta, a lo mejor no les gusta la fórmula. A mí no me gusta la fórmula. Bueno, pues yo no, no creo que sea muy rápido en fórmula. Aquí tampoco, pero, pero en fórmula menos. Y hay circuitos que se te atragantan, hay circuitos que se te dan mejor o te gustan más. Dios, vaya carreno. Buah. Ha estado muy guapo, la verdad. Bueno, ahora tenemos esta. Ha sido la carrera de 20 minutos. La verdad es que nos vemos fuerte ¿eh? Nos vemos ahí para intentar meterle el coche con el rebufo. Por lo menos con el rebufo, vamos a la par de Ezequiel y a Boti. Hemos tenido la suerte de, de poder adelantarlo ahí. A mí se me ha hecho eterno, la verdad. Me ha costado mucho adelantar a Boti. De hecho, lo hemos intentado en varias curvas y bueno eh, quedan tres minutitos de warm up voy a um, voy a mear vale es que no hay por aquí chefo chefo yo creo que va a salir a, a pista no sé quién saldrá bueno ahora vengo voy a mear La verdad es que espectacular carrera que hemos tenido. Yo me lo he pasado muy bien. Hemos salido cuarto, hemos conseguido adelantar a, a Roberto Gil. Luego, bueno, con Roberto hemos estado intercambiando posiciones. Iba muy bien también. Pero parece que ha llegado un momento en que <coughs> ha tenido algún pequeño susto, no sé. Pero se ha distanciado un poco. Y. <coughs> Con.. Con Boti hemos tenido una batalla espectacular también, hemos ¿no? intercambiado un poco las posiciones y muy difícil adelantar a un piloto tan rápido. Y bueno, con ese quien no he tenido pantalones de, de.. intentar meter el coche en alguna curva, pero que va. Va muy bien ese quien. ¿eh? Igual si hubiera ha habido dos o tres puertas más, pues tiene algún intento más, pero bueno, no te garantiza nada. Muy buena batalla, me lo pasa muy bien, la verdad. Bueno, a ver, conducir. 114, 115 vamos por venga. Configuración del auto. 115, ahí está. Va muy bien, no sé, las temperaturas y las presiones de los neumáticos tampoco me he fijado a final de la carrera, que es cuando... La sesión ya ha finalizado. No 3. Creo que más o menos iban a 180, igual 179, 100, pero más o menos iban bien. Y rodar rápida hemos rodado hasta la última puerta, creo. Bueno, ahora salimos noveno. <coughs> Delante tenemos a Boti y detrás de que irse mirando. Seguramente perderemos posición con el más que sale muy bien. Y vamos a intentar defender la posición con Santi Martínez o Chefu. Chefu también va bien. Un araudio. Madre mía, nos va a pasar todo ya ahora. Bueno, 115 litros. Y venga, a conducir. Bueno, a ver si esta carrera no es tan estresante como la primera, porque la primera no vea. 30 minutos. Vamos, tío, a darlo todo. Ya va a fondo, venga. Parece que la ha salido como un tiro. bandera amarilla, atento bandera verde, pista limpia. sector 3 con bandera amarilla tercer sector ya en verde sector 1 con bandera verde buena salida estamos teniendo del noveno al cuarto la verdad es que la primera curva la hemos hecho por fuera pero creo que no había otra escapatoria vamos había demasiado pelotón ahí Vale, tengo delante a Kevin, a Rob Rob, parece es que el Seminando Mirando también viene por ahí atrás ya adelantando. Ya lo hemos adelantado y ahora que nos queda Rob Rob Mira Roberto Gil parece que adelantaba adelantado a Ezequiel pequeño daipo yo creo que no estaba más paralelo en el momento de frenada, pero bueno a ver si pudiera dar caza a Boti bueno, me pone que tengo que ahorrar, ¿no? pero me va a sobrar poquísimo combustible, ¿eh? voy muy, muy, muy justo por lo dicho, me vendría muy bien acercarme a, a Boti nada para, para tener un poco de rebufo aunque no le, le intente ganar la posición pero para tener rebufo y así Esto seguir manteniendo excelente. distancia con, con Ezequiel Roberto Gil en compañía lo contrae muy poco ¿eh? claro pero ¿cómo se ahorra sin perder el tiempo? pues no lo sé si sí, dejando de acelerar un poco el sector, antes ¿eh? el de delante se va distanciando de ti estando ahora 1.7 segundos bandera verde en el segundo sector con mucha temperatura, neumáticos del lado derecho. Bueno, bueno, uno contra tres está bien. Esa distancia está bien de momento, no tengo a nadie por detrás y queda mucha carrera todavía. Vaya hombre, coincidente. Estoy, Estoy intentando agarrar poco, Ezequiel lo veo ya a 4 segundos. Has perdido una décima en el tercer sector. A Boti parece que le estoy recortando poco a poco, sin, ir, sin intentar ir demasiado rápido. Y Ezequiel lo tengo a 4,4, 4, o sea que... ¿Qué hay que ir contemplando todas esas opciones? qué tiempo será la mejor puerta rápida la vuelta rápida de la, de la carrera 29-7 está bien y ya le vamos diciendo a Boti que estamos aquí a ver si no pudi si pudiéramos perder, no perder el rebufo 7 décimas está muy, muy justo ¿eh? Se queda 5 segundos, se está entreteniendo con el tráfico, luego ya empezará a recortarnos seguramente. En plena batalla está Kevin con, con Ezequiel. Kevin que la verdad es que es duro de, de pelar. Y Ezequiel se estará subiendo por las paredes. Lo vemos casi en paralelo. Casi no en paralelo. Venga, ahora parece que tener un poco de rebufo puesto 2 bueno este quiero después de la batalla con con kevin está a siete segundos en el sector. yo creo que ahora a partir de ahora empezará a recortar las distancias estás perdiendo tiempo tienes que pasar rodando muy bien, ¿eh? Bote. no está teniendo fallos apenas y está rodando muy bien, me voy a quedar aquí a no sé que lo voy a mostrar o no le voy a meter el coche estamos rodando bien y así puedo ir yo a rebufo de alguien y... me pide me sobra un litro me pone pero lo veo ajustado y ya si sí veo que ese quiere empezar a recortar tiempo si se acerca a, más, a menos de 6 segundos o 5 pues sí empezaré ya a tirar el coche a, la, a bote pero de momento estamos rodando bien le mostraré el coche para que él esté en tensión y y sea más minutos de desgaste. Vamos. Vamos muy a la par. Yo ahora porque estoy teniendo rebufo, pero... Si no... mira ese que ya está rodando en nuestros mismos tiempos mientras esté rodando en nuestros mismos tiempos la verdad es que es difícil rodar también por debajo de 29 y medio 29 art. batalla la que estamos teniendo también yo juego con el tiempo ya sé que queda todavía bastante minutos de carrera ahora vamos a llegar a la mitad de la carrera y bueno ya tendré oportunidades de primero en mantenerme y mantener la distancia con ese que, que viene fuerte también También el Ferrari es la última puerta con los neumáticos, los errores que comete Bottas y comete alguno. Sigue presionando y encontrarás una oportunidad. Bueno, Ezequiel no puede mejorar nuestro tiempo porque nosotros llevamos rebufo de, de bote. A partir del minuto 15 más o menos ya vamos a empezar a intentar tirar el coche, yo no sé yo si sí esperarme más. Yo me esperaría el minuto 10, que tenga menos neumáticos y que quiera todavía esté a, a 6 segundos así. nervioso para que tenga algún fallo pero que va, va muy bien va, va muy bien además si entramos en batalla fijaros ya que ya se, ya se está acercando un poco ahorra combustible ahora para atacar luego sí por eso estoy intentando levantar un poco antes la frenada pero es bastante difícil es como irá de goma como como irá de chofa no me salí un poquito <ríe> si es que ya apretan más ¿Ha pasado algo en el sector 3? No sé es qué, fíjate lo que pasa por la plataforma. No a ver, ver. Todo listo. Ya estás. Venga, pues nada, pues no ha tenido ni miedo. Los demás recartos seguramente y que ahorra la gasolina que puedas. Estás liderando se te ve bien, mantente así. Venga, pues yo creo que 14 minutos. No vamos a ir a la defensiva, sí. pero bueno, vamos a defender pues posición. Ya. Claro, si es que estábamos rodando ya al límite, tío. Si yo tampoco quería apretar más por, por lo mismo, si es que eso que va al límite. El que se posiciona detrás de ti está a un tiempo de 3.3 segundos. Venga, ahora tenemos a tres segundos a, a Boti, a ver si pudiéramos mantener esa distancia estado la mitad de que yo ya empiezo a notar los neumáticos ¿eh? yo creo que a Boti eso le habrá pasado también por lo mismo, por la de hecho yo aquí me había llevado ya un susto Y, y hacer gilipollas. No sé lo que pasa. Uy, Chefo por detrás, Roberto Gil por delante. No voy, al final me ha pasado algo parecido como lo de Boti, pero... Ah, como me responde el coche. No te desconcentres, ponte lo difícil. Un poquito raro, pero vamos a mal del todo. Con el volante torcido <ríe> a Roberto, no creo que lo coja ni de coña. No veo muy bien tampoco. Voy a que defender de chefo que detrás el rebufo. Viene fuerte. Yo tengo el motor tocado. Esto lo tengo a tres segundos. No creo que pueda. Bueno. Y ahora sí que llevo el coche de Batman, de verdad. Todo arrugado. ¿Qué es lo que tengo dañado? Suspensiones, claro. Así que voy con el culo. Aerodinámica, claro. No veo una mierda, de verdad. Esto es Creo que lo deja espacio. No, sí. Buah, vamos a pasar otro. Vamos por menos. noche. Por él. Intenta Venga por pues buena la batalla distancia. que estamos teniendo aquí también con Chefo y Raúl Racoyote este. Una pena que se me haya roto el coche, esa salida de pista. Bueno, verdad es que así son las carreras, claro, una carrera de 30 minutos tiene que estar. Difícil de llevar, pues que cuando pillan un bote, un salto o algo eh, se me descontrola mucho. No Tiene explotado las suspensiones sí. y estoy en curva o lo que sea. Me... Bueno, bastante complicado. Sí. Es que fíjate, ¿eh? Los tazos que hay aquí en mitad de la tabla. No consigo cogerle el rebufo y Y comerle de distancia. Al contrario, me, me distancia más Bueno, no es lo que tiene de llevar el coche de año. La verdad es que cuando he visto el mundo, club... bueno, pues estoy viendo que Moisés me va a adelantar seguramente, viene más rápido que yo. Bandera verde en el sector. 1. Y Rob, Rob yo creo que también, ¿no? Me quedan 6 minutos, ¿eh? Me puede adelantar mucha gente todavía. Que nota adelante, defiende la posición. Bueno, pues si sí, ya tenemos fallas de construcción también, pues. No, a ver si nos podemos quedar aquí con. ¿no? Rob, Rob con, con Merced. Wow, me, me cuesta mucho llevarlo por la zona. Eh. Ya han oh. sacado la bandera verde en el sector 3. Y me cuesta mucho. No pasa nada, la recuperaremos no, claro que no pasa nada, si sí. lo que quieras terminar Pero bueno, sigue siendo un poco divertido. Y ya la semana que viene será la última en Hockenheim. A ver qué tal se nota. Ya es cómo termina ese campeonato entre que y Boti. no sé, eh, tenía, tiene todas las de ganas, pero no sé en esta última ronda a ver los resultados lo que son. Qué vergüenza. Oh, me cuesta mucho llevarlo por el, la calzada. Me colé. El de delante está aumentando la distancia y te saca un tiempo de 2.2 segundos ya lo sé, yo sí estoy intentando terminar la carrera pues. Claro, ya sin neumático y ya sin historia. ¿Cómo la termina? Mira, si quieres este que se sí, para que se termine la gasolina. Ya pues. Roberto Segundo, ¿no? joder, tío. El me hubiera gustado estar ahí. La primera está muy guapa, eh. Por lo menos no es roto. <risas> me va a costar mucho llevar el coche a meta es que ahí la primera curva siempre me escupe un poco el bache para afuera la puta suspensión rota y finaliza en dos me saca los trajes de es que me pasó siempre aerodinámica no puedo frenar bien ahí creo no, creo que es por eso aquí es que me cuesta llevarlo hasta el resto y sí, ahora me sobran 5 litros claro bueno 4 cuatro, cuatro de neumático y tengo uno que tengo 4% de goma, pues no sé si voy a llegar a eso puede ser por la suspensión, porque el otro puede ser por la suspensión, puede ser no sé pues uno de goma, no a agotarse Bien. última vuelta Uy, no voy a llegar tío. la mierda la goma es al 0% de goma hostia, el Chefo y, y. David han tenido que abandonar, la putada. Vale, pinchado, pinchado. Bandera amarilla, atento. Bueno, vamos a terminar el Pinchado. el coche por lo menos llevarlo a vos de vuelta está guapísimo Desastre de segunda carrera, pero bueno, la primera está muy bien. Lo pasado bien. Y la, la segunda también. La segunda la teníamos. Si estuve, no está, está muy está terminado. Fin de carrera Bueno, pues nada. Al final de ganado Ezequiel. No, a ver, carrera 2. Boti, Ezequiel y Roberto Gil. Muy bueno Bueno, Roberto ha llegado justo por detrás de Ezequiel. Bueno, gente, pues vamos a ir cortando ya la retransmisión. Ya la semana que viene echamos otra carrerita y será la ronda 6. Venga, un saludo gente, hasta luego.